Eh, ¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Eh, hoy día les venía a compartir eh, unos códigos para obtener unas, unos premios, unas recompensas en el juego de... ...el Cross Wars. No digo el primer nombre porque se me olvida. Pero bueno, hoy día les quería compartir esos códigos que descubrí buscando por internet. Eh, y quería enseñarles cómo canjearlos. ¿Ya? Bueno, primero que nada se meten al link este que les voy a dejar en la descripción Y esto aquí es como una guía fácil para hacerlo eh, Y aquí vamos a tener los códigos que vamos a utilizar para canjearlos Recuerden que solo se canjean un personaje así que piensen bien en cuál hacerlo si tienen varios Así que nada, primero nos tenemos que meter a la web del juego que se los voy a dejar también en la descripción Ok, y lo primero que tenemos que hacer antes de canjear todos estos códigos es venirnos al juego eh, Ya se han empezado un teléfono nos metemos aquí a las tres rayas, nos metemos a configuración, nos metemos a cuenta y esta cosa de acá, el código de cuenta pip, lo vamos a copiar. Y una vez que lo hayamos copiado, nos devolvemos a la página y aquí donde dice código de miembro lo van a pegar. Ahora si sí, nos devolvemos a los códigos, copiamos el primero y lo pegamos aquí. Bueno y a mí me sale el error que les comenté, pero a ustedes les saldrá eh, que ya se canjeó y les va a salir el premio. Entonces le dan a menú principal y hacen lo mismo. Eh, les recomiendo tener copiado el código este en algún blog de notas o algo donde puedan hacerlo varias veces. A mí, por ejemplo, me sale aquí porque lo van a tener que utilizar varias veces. Entonces lo van a poner, se devuelven, copian el siguiente código y lo pegan. Y así todo el rato hasta reclamar todos. Ya una vez que los hayan canjeado todos... Eh, les estaría saliendo justo aquí. Les dura, no sé, dos, tres minutos en llegar. Les llegan todos de golpe así, tuki. Puede que les tarda un poco en llegar, unos minutos. Y aquí les dan y aquí le harían el reclamar. Ah, y bueno gente, eso sería todo. Espero les haya gustado. Se pueden suscribir a mi canal. Hago directos en, en Twitch de este mismo juego, donde podemos hablar un ratito y la pasamos piola. ¿Sí? Y hey, nada, espero les haya servido Y muchas gracias, yo soy Citra Y nos vemos hasta la próxima